Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. <coughs> Podemos construir un dique para retener la vida y esto sucede en muchas patologías pero hoy les quiero hablar un poquito sobre la patología, sobre la neurosis obsesiva otro le llaman el TOC no es lo mismo, debería llamarse neurosis obsesiva mejor que TOC porque cuando decimos neurosis obsesiva estamos hablando ya de una categoría al hablar de neurosis luego le añadimos un adjetivo, obsesiva, pero primero, lo primero que decimos que es un tipo de neurosis que ya es decir un montón de cosas. Bien, pero como muchos de ustedes lo, lo, lo conocen por el top. Bueno, no me importa hacer esta aclaración y hablar del top. Las personas que sufren de neurosis obsesiva construyen un dique. El orden, la limpieza, el estar siempre inquietos cuando no pueden realmente tener las cosas muy controladas la angustia que se produce dentro de ellos aunque a veces sea por un simple florero que está fuera de su sitio una mesa que se ha movido 20 centímetros a la derecha o a la izquierda y por otras muchas cosas estas personas que tienen esta sintomatología han construido un dique de la vida, de su vida no estoy diciendo con esto que sean culpables, en absoluto, no son culpables, son víctimas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué construyen ese dique? Ese dique está construido porque tienen miedo a su violencia, Tienen miedo a que algo estalle dentro de ellos y rompa ese dique y el agua de ese río salvaje acumulada allí ese río de la vida que hay dentro de ellos, arramble con todo. Por eso construyen el dique. De ahí, todas esas formaciones reactivas del orden, de la limpieza, de las repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera, frente a la vida, frente al río de la vida. No pudieron en su momento, organizar su interior de otra manera lo tuvieron, que, lo tuvieron que organizar con esa muralla defensiva frente a la vida ¿y qué era la vida? su deseo de ser escuchado su deseo de amar y ser amado su deseo de tener una relación buena, agradable, bonita ayer estaba yo con una pareja que tienen un niño con, mí, con ellos y daba gusto Daba gusto ver cómo ese niño que ahora eh, tiene no muchos años se relacionaba con sus padres. El cariño que había, la comunicación que había, la sonrisa, el gesto, era una maravilla. Era una maravilla. Pero ¿qué pasa cuando eso no está? Y entonces se instala dentro del niño el miedo, el miedo el miedo e inmediatamente la rabia, la violencia interior, porque no puede construir ese mundo que él necesita, como digo, de armonía, de paz, de cariño, de libertad, de confianza. Lo que ocurre es que el niño tiene que construir un dique, y ese dique puede ser construido de esta manera, a base de un muro defensivo frente a la violencia que él siente, porque esa violencia, quisiera destruirlo todo, quisiera ir contra toda regla, contra todo ley, contra todo aquello que representan los padres, porque muchas veces él lo siente como como lo que ha frustrado su anhelo y su deseo de cariño y de amor. y Como digo, para aquellos que sufren de este trastorno, de este trastorno he de decirles que este dique está construido por esta causa y por esta razón. Y es ahí donde tienen que poner el acento, tienen que poner el acento en que hay en ellos un miedo horroroso a que aparezca el ser, el ser que está en el núcleo de la vida, el ser que es el fundamento de la psicología del ser. Y ese ser ha sido abatido, ha sido desesperado, ha sido se ha construido en una desconfiada grande, en el miedo, y ha tenido que ser reprimido porque ha estado ligado a la violencia. ¿A la violencia a quién? A aquellos que estaban ahí. A aquellos que frustraban esa esperanza. Han construido ese dique. Por tanto, para aquellos que sufren este trastorno, les diré que en vosotros hay un miedo horroroso a ese ser, a que irrumpa ese ser. A que rompa ese ser, como digo, porque está unido, pegado como la carne y el oso, a la violencia. Y por tanto pensáis que si ese ser irrumpe, que si aparece, va a destruirlo todo. ¿Y cómo puede aparecer ese ser? En una simple conversación. Por ejemplo, tú estás hablando con alguien y ese otro alguien dice, eh, va a llover. Y tú piensas que no va a llover nada, pero tienes miedo a decir lo que tú piensas y sientes. ¿Por qué? porque lo que tú piensas y sientes está en ese ser. Pero fue abatido y está lleno de violencia. Entonces te callas, te callas y no dices lo que piensas ni lo que sientes, porque tienes miedo a herir al otro, a poner ahí la violencia en esa relación con el otro y te callas y entonces te convierte en un ser que cada vez tiene que aislarse, silenciarse, eh, amurallarse, poner el dique frente a todos los deseos que hay en ti de ser, de ser una persona libre, que pueda hablar, que pueda tener un proyecto, que pueda relacionarse con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que poner el acento ahí, en ese dique, ese dique que se ha puesto por esa razón. Piensen en esto los que tienen este trastorno, que les ayudará. Si están en terapia, esto han de llevarlo a la terapia, han de hablarlo con su terapeuta, han de plantearlo en sesiones, porque otra cosa que ocurre con los, con los que tiene el doctor en la terapia es que no se atreven a hablar con claridad a su terapeuta, convierten a su, a su terapeuta a través de su transferencia en un elemento eh, como parecido al que tuvieron en su infancia, como un elemento, como un ser que les va a reprimir, con, con un, con una, como un elemento, como una persona hacia la que dirigen también su violencia y por eso y por eso tienen miedo de expresar con claridad lo que piensa y lo que siente. Hace poco me escribía un señor de, creo que de, sí, de Madrid, y era esto lo que me planteaba. Me decía, es que con mi terapeuta no puedo decir todo lo que pienso y todo lo que siento yo le animaba a que pudiera hacerlo, a que se atreviera, a que le planteara a su terapeuta y dijera lo que de verdad siente en las sesiones, porque ahí estaba apareciendo toda esa radicalidad de su ser. Bien, amigos, les ofrezco esta especie de reflexión sobre este trastorno para que ustedes puedan entenderlo y avanzar un poquito. Gracias y hasta el próximo día.